Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de MeliCat. Yo soy Julver y en este video les compartiré el significado de soñar con pollos. Su significado nos habla de un mensaje dirigido al núcleo familiar, ya que habla de vínculos estrechos y del hogar. A continuación te mencionaré las diferentes interpretaciones. Soñar con pollitos recién nacidos, simbolizan las experiencias alegres en tu vida, que pueden tener algún pequeño imprevisto pero que siempre van a salir bien. Soñar con pollos pequeños, indica que podrían iniciar nuevos asuntos, negocios o amores en tu vida. Soñar con pollos grandes, simboliza la abundancia y el futuro exitoso que te espera en caso de que estés iniciando algún proyecto. Soñar con comer un pollo simboliza que el egoísmo puede perjudicar a personas que nos rodean. Soñar que cocinas pollos indica que estás aprovechando de la mejor forma lo que resulta de tu trabajo y que además augura que tendrás una vida saludable y sin grandes contratiempos. Soñar con pollos en tu casa Indica que tendrás éxito en tus proyectos y podrías conseguir nuevas oportunidades de trabajo muy pronto. Además, te dice que estás utilizando tus ganancias con sabiduría. Soñar con ver un nido con pollos. Esto representa el deseo de formar una nueva familia o en caso de ya tenerla puede significar el deseo de mejorar este vínculo. Soñar con pollos amarillos. Indica que eres una persona muy protectora con seres queridos familiares o amigos. Soñar con pollos muertos, simboliza tu miedo a perder a un ser querido que está indefenso. Soñar con pollo que sale del cascarón, simboliza que tienes ilusión o anhelo de que llegue pronto una sorpresa a tu vida. Soñar con un pollo que se encuentra en mal estado, indica que tienes falta de voluntad y que la cobardía se manifiesta al momento de cumplir o querer alcanzar una nueva meta.